Hola, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este disfraz de Slenderman, el hombre delgado. Comenzamos con una tela que se pueda estirar. Ahora con un metro medí la distancia que hay entre mi cuello y mi coronilla. Con esta medida recorté un rectángulo de tela que al enrollarse cubre mi cara y cuello. Luego lo pegamos con silicona, formando una especie de manga. Luego trazamos un semicírculo en uno de sus extremos. Lo recortamos y pegamos los bordes con silicona. Ahora medimos el perímetro de nuestro cuello y hacemos una tira que sea capaz de rodearlo. además de esto dejamos un espacio extra de 15 centímetros para poder pasar la cabeza lo recortamos y pegamos los extremos con silicona si queda muy ancho podemos doblarlo por la mitad con cuidado trazamos los puntos de los ojos y con ellos los agujeros de los ojos y recortamos Después recortamos dos trozos de tela semi-transparente y los pegamos en los agujeros de los ojos. usando papel higiénico rellenamos un par de guantes de látex Luego le metemos un palo, en mi caso yo uní varios palillos de pincho y usando cinta pegante pegamos el guante al palo. Recortamos un trozo de lo caucho del tamaño del perímetro de nuestra muñeca y unimos sus extremos para hacer una manilla. Después recortamos un trozo de tela negra con el cual haremos una especie de manga y la pegamos con silicona. Sí. Con después lo unimos al hilo caucho y repetimos este procedimiento una vez más para hacer dos mangas finalizar unimos todo con un traje de paño Tenemos nuestro disfraz de Slenderman Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video Hasta pronto